La idea del canal en la cocina con Chapis y Hack surgió ya que mi esposo Hack tenía una banda de rock, me encantaba su música y quería compartirla con todo mundo, ya que comencé a subir su música para darle difusión y posteriormente comenzamos a subir videojuegos, gaming, recetas de cocina, etc. Pero después nos dimos cuenta que lo nuestro, lo nuestro era la cocina y aquí estamos. A ver, vamos a abrir este pollo a la Coca-Cola. Mm. Ya aprendimos que tenemos que crear contenido original, algo que nos guste, que queramos compartir con la gente y pues seguimos aquí en las recetas. Lo primero que tienes que hacer es auténtico, no copiarle a los demás. En segunda también pienso que tienes que tener amor y pasión por lo que buscas y así obtendrás éxito. Y ahora sí les presento nuestras galletas de chispas de chocolate, auténticas, originales, caseras y deliciosas. Y pues a los que no nos conocen, yo los invito a este canal a que lo exploren, a que conozcan recetas deliciosas, recetas muy fáciles, económicas, gourmet, para que te deleites ese paladar que a eso venimos a la vida, a comer. Kidsbook me parece una plataforma muy amigable para los espectadores y para los creadores de videos. Los invito a que vengan, la exploren y vean todos los creadores que vemos, que te invites también a crear tus propios videos.